Hola Cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien me estuvieron pidiendo que les recomendara algunas skins para genus aunque no fueran gratis y de eso se trata este video. hice una recopilación de algunas tiendas de las cuales yo he podido probar sus skins y que me parecen lindas obviamente son skins que se compran, algunas tienen regalos de grupo pero no todos los grupos son gratis, de todos modos yo tengo algunos videos donde muestro algunas skins gratis y Bakes on Mesh que creo les pueden servir, así que les dejaré los links de esos videos en la descripción para que igual los puedan checar. Y aquí les dejaré el video mostrándoles las tiendas y probando algunas de las skins que tengo para que ustedes vean cómo lucen. Recuerden que todo lo que usen en su avatar va a influir en su apariencia, el shape, el cabello, si usan maquillaje, todo eso lo deben de tener en cuenta. Y bueno, pues cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.